A pesar de cifras en ascenso el de contagio con COVID-19, ciudadanos continúan violando el toque de queda. Las cifras negativas de los contagios y fallecimientos por coronavirus en el país siguen en aumento. A pesar de ello, ciudadanos continúan irrespetando las medidas impuestas por el gobierno con el objetivo de frenar la propagación del COVID-19. Más de 26.000 personas han sido detenidas por violar toque de queda. Un total de 26.785 han sido detenidas por la Policía Nacional desde que el pasado 20 de marzo fuera instaurado el toque de queda para tratar de contrarrestar el avance de la pandemia del coronavirus en el país. De acuerdo con el informe policial, 1.204 personas han fueron detenidas por violar esta medida de seguridad y salir a las calles de las 5 de la tarde del sábado a las 6 de la mañana del domingo. Ese es, es el tema, ese es el tema y vamos a ver cuáles son las opiniones que tienen ustedes acerca de que la gente sigue violando el toque de queda a pesar de todo lo que se ha dicho relación a relaciones. Adelante. Mira, yo he hecho mucho énfasis en estos temas y de hecho lo he tratado varias veces acá. Eh, porque no debemos de desmayar, o sea, la gente tiene que entender, Dios mío, la gente tiene que entender que esto no es un relajo. Y cuando veo que de alguna forma sí que lo están poniendo a recoger las basuras, que lo están pon poniendo a hacer servicios comunitarios, o sea, quien hace incumplimiento tanto del toque de queda como del distanciamiento social, es una persona que está atacando de manera directa el sistema sanitario de nuestro país. O sea, yo lo veo mucho más grave y más serio el hecho de que solamente se le impongan así, ah, que te vas hasta las, seis la, hasta las seis de la mañana del otro día y ponte a barrer el ayuntamiento municipal. Si sí, ciertamente hay mecanismos legales que ya aquí llamamos, que es que queda, hay un reglamento muy específico, de ¿cómo manejarse? Nosotros estamos viendo, y, y tengo aquí de hecho un número de países, medidas que, que han adoptado de hasta 10 mil dólares. ...de que si una persona no está a tres metros de distancia... ...le van a poner multa de 500 dólares... ...tenemos presidente de un país... ...que ha dicho que el que ande en las calles... Que, ...que tienen la libertad... ...los oficiales hasta para disparar... ...porque entienden que cada uno de nosotros... ...somos una bomba de tiempo... ...que vamos a colapsar el sistema de salud... ...si continuamos de manera irresponsable... ...incumpliendo con estas órdenes... ...que a nivel mundial es el lineamiento... ...de mantenernos en nuestros hogares de hacer o de, de tener distanciamiento cuando vamos a los lugares públicos, mucho más cuando son ya las 5 de la tarde que usted tiene que estar en su casa. Si usted no tiene algo que hacer de manera estrictamente obligatoria, no salga. Y ante todo esto es tan difícil lo tenemos más de 20 mil y tantos señores, de gente apresada no, no, no, no. Gente deshaciendo a la policía a través de las redes sociales, haciéndoles perder el tiempo. Hay oficiales ya que se han infectado. Hay oficiales que se han muerto. Hay médicos que están infectados. Hay un centro de salud que solo estaba laborando con cuatro médicos porque se han infectado. Y hay un grupo de gente que está en las calles como si nada. Por Dios, yo estoy... Eh, mi posición ha sido firme desde un principio deben de arreciar las medidas con quienes andan en la calle de manera irresponsable no solo en el toque de queda sino el que no cumpla con la norma de distanciamiento social esto no es un relajo, vamos a pasar la vida en cuarentena y no va a disminuir el tema de, del contagio y todos los esfuerzos que se están haciendo a nivel nacional para disminuir, disminuir esto porque hay gente en las galleras y en la banca de lotería y en los sitios. pero por Dios es, es, es, bueno, es bueno agregar Carolina este comentario la parte de las restricciones para entrar y para salir en cada una de esas restricciones, salida Nahuas que está Prohuisa, salida Santo Domingo salida a Tenares, Villa Tango, debe de haber un equipo desinfectando los vehículos que entran y no lo hay. Debe de haber un equipo monitoreando también en las manos con, con termómetros portátiles que puedan tomar temperatura a la persona que entra. Porque, ¿de qué vale parar un vehículo para dónde se va? Ah, voy a llevar comida, tal si. No se desinfecta. No se le toma la temperatura. ¿De qué vale? ¿De qué vale? Entonces, la cuarentena también, si no se monitorean todos los sectores que están afectados, todos los hogares, que personas afectadas, <coughs> estamos haciendo el trabajo a medio, porque esos hogares que están afectados, que están en la cuarentena, ok, durante el horario de 5 a 6 de la mañana, y después de ese horario, esa persona que está infectada, Sale, sale a hacer sus diligencias y, y sus trabajos y su cosa, que puede ser que no tenga los síntomas pero está infectada porque por ahí hay, hay, hay, hay, hay eh, eh, eh, otros infectados está circulando el virus entonces eh, si no tomamos en cuenta todos los parámetros de delicadeza que hay en estas medidas no el efecto esperado Estamos en una guerra, una guerra biológica. Usted no ve el enemigo, usted no lo ve, pero sí se aprovecha el enemigo de esas circunstancias. Julio, ¿te, tenemos ¿Llamos? una llamadita. Sí. Buenos días. Sí, buenos días Ay. a este magnífico equipo. Eh, una de las cosas, aparte de los 10 mil dólares que se están poniendo de multa en otros países, más desarrollados que nosotros, es eh, que, no sé si en Filipinas, el presidente dijo, o quédate en tu casa, o sale la calle calles que te mata O sea, que los soldados tienen órdenes, oigan, me han llegado, de dispararle a todo aquel que encuentren en las calles. Y otras cosas, eh, como decía Julio, pero ¿qué está haciendo el ayuntamiento para ayudar a combatir, por ejemplo, en lo que lo, le tocaría a la provincia de Duarte, con el caso de esta pandemia? Y el otro día fue que no, no enteramos que están limpiando el, el mercado porque salud pública sugerencia se lo sugirió y prácticamente hubo un consenso y un acuerdo en que eso se hiciera. Que alegramos que ha salido. Pero cuando la, amigo, pero dígame, pero cuando lo limpiaron, porque yo por ahí pasé por ahí el sábado, si no me equivoco, o el viernes en la tarde y estaba cerrado pero no lo estaban limpiando no lo estaban desinfectando vimos una fírmica hoy en de mañana en los bomberos que estaban limpiando y elogiando que ha sido una de las mejores limpiezas que se ha podido hacer puesto de que ya está eh, desocupado pero, pero que los mercaderes se fueron a la libertad okay. entiendes y con respecto a la Alex que haya salido eh, del coronavirus nos alegramos él como persona pero entendemos que él desde su casa trancaba Menos daño a la ciudad que estando en el ayuntamiento. Ay, Gracias, Dios mío, qué fuerte. Ay, Ay, Dios, Dios, algo. qué fuerte. Bájale. Dios, qué fuerte. Decía yo en el comentario antes de la llamada: hacer un llamado a salud pública para que en esas, eh, en esos lugares donde hay esa, esos chequeos se apuesten ahí equipos de desinfección que puedan desinfectar a los equipos, a los vehículos que entran. Y también que se puedan poner ahí eh, equipos de monitoreo de temperatura, por lo menos, para así poder tener un mejor control a todo el que entra a San Francisco de Macorís ¿Para qué? Para ser más eficiente esta medida. Igual que la cuarentena, hasta que no se identifique en todos esos hogares donde hay personas infectadas y esas personas pueden ser, eh, puedan ser monitoreadas, la parte de cuarentena tiene también unos resultados a media, porque de ese hogar pueden salir eh, fuera del proceso de cuarentena a, a, a la calle a buscar eh, lo que necesiten. Entonces, ahí va a continuar circulando el virus. Mira, eh, quiero hacer resaltar que en una nota o en el que sale en el periódico Listín Diario de hoy, lunes 6 de, de abril 2020. El escándalo lleva al gobierno a la crear comisión para vigilar compras en, emergen, de emergen, en emergencias. El gobierno dominicano creó una comisión de veeduría para vigilar las compras de emergencia en que se incurra el Estado por la crisis del nuevo coronavirus. A propósito del escándalo nacional en la adjudicación de contrataciones millonarias, en donde solo el Ministerio de Salud, ha comprometido 1.600 millones del 20, en 26 procesos de compra. La comisión llega con una respuesta de, de denunciar públicas de denuncias públicas sobre, sobre evaluaciones en los precios y respuesta a adjudicaciones a la empresa que nada tienen que ver con el sector salud. A eso no hemos referido y qué bueno que, que resalten estas noticias, estas informaciones, porque soy de los que cree y en algún momento tendremos que pasarles cuenta revista, right. a todo esto, porque tomar estos momentos de crisis, de dolor, ¿no? para aprovecharse Pero, es lo grave. Sí, un bien. Tenemos Vamos una gracias. llamadita, tenemos sí, una bien, llamadita, bien. buenos días. Buenos días para todos. Buenos Buen días. Día. Para despedirme, especial, más sentido. A, al amigo, eh, espérate, me la mente. el amigo dolente que está ahí, France, France. Ah, France, France. con la France. muerte de su madre, Pase, padre, eh, padre. Su, padre, su padre, perdón, pero cuántas contradicciones, no, no, de no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, en otro sentido, eh, yo quiero expresar una idea. Como el virus no tiene inmunidad, es probable que haya que seguirlo por mucho tiempo a través de, de pruebas o algo parecido. Y segundo, quiero una, una petición de ustedes, que, que eh, Martín de la rojas es cínico de Pimentel, supe que estaba interno en el hospital, al cual le llevo... Así y es. Le, ...que se reponga lo más pronto posible. Ajá. Es un hombre bastante humilde y que vivió en buena ley en su cargo. A ustedes, mi más, más sentido de respeto y cariño. Gracias. Gracias. Lo, de, lo de Martín de la Rosa fue una publicación que hizo... Eh... Luis Rosario, que ha estado eh, muy activo en, en sus redes sociales, incluso llamando al desorden, no ha sido confirmado por, por ellos mismos. Incluso salió otra persona desmintiendo de que él no se había hecho prueba y que él no estaba en ningún centro de salud. Ojalá eh, alguien del ayuntamiento pudiera llamarnos y decirnos cuál es la situación real de, eh, de yo Martín yo de la Rosa. Yo, yo estuve hablando con... Una persona del ayuntamiento de Pimentel me dijo que sí, que efectivamente está ingresado en el hospital, que le hicieron análisis de otros asuntos porque él es diabético y también salió con una anemia muy fuerte y que lo están tratando, lo están tratando porque su estado normal, ¿verdad? Eh, no se encuentra. Sí. Tenemos eh, a... dijo, Vamos oración? a hablar con el tema, señores. Sí, ¿Qué les parece, jóvenes? Escúchame amado. Antes de. Tenemos a Ramón Dale. Polanco desde Senoví. Buenos días, Ramón. Sí. Buen día. Ramón. Buenos días. Y sí, buen día. Adelante, Ramón. Sí, tenemos la inquietud. Y aquí tuvimos anoche que dejar nuestra casa con los niños. Tengo una niña que se aprieta del pecho. Hay un señor que, que está en estado crítico al lado. Y tuvimos que salir de la casa porque no aguantamos el humo. Ya los parceleros están con la misma la misma, eh, mala maña que tienen de quemar la, la, la paja aquí cuando cortan el arroz. Y nosotros estamos teniendo que abandonar nuestra casa hasta que baje el humo. Entonces queremos que las autoridades eh, le pongan eh, enfrente en este problema que tenemos aquí en vi Porque ya esos, tenemos añales en esto y personas aquí muriendo de asma y muriendo de pulmones. Entonces le estamos haciendo un llamado a los dueños. No queremos enfrentarlo porque ya nos están llevando a ese extremo de que nos presentemos allá porque date cuenta un hijo de uno eh, con problemas de pulmón y tenemos que llevarlo al hospital. Y tenemos un vecino que está en estado crítico aquí, que está delicado y tuvieron que sacarlo esta madrugada. Entonces le hacemos un llamado al medio ambiente, ¿en qué es que estamos? Vamos a defender a la gente de Senoví, que nosotros vemos personas buenas aquí. hay hay muchísimas calañas, porque lo saben lo que hay en Senovilo que lo estamos viendo, pero hay personas que somos serias y de trabajo. Pase un buen día. Ahí está Ramón Uy, muchas Polanco, gracias. ese muchas gracias. Bueno, les recuerdo, señores, el tema que estábamos tratando. Eh, los ciudadanos siguen desconociendo el toque de queda. ¿Qué hacer? ¿Qué, ¿Cómo enfrentar esa situación? Bueno. Es eh, por, yo escucho a ese señor llamando y me llega de nuevo el, el tema del presidente de Finlandia, oye, la gente hay que no sé de qué manera hay que de encargar. Filipinas, la gente de Filipina, de o Filipinas, o sea, la gente no, entiendo, eh, o sea, no entiende o no entienden, no razona, o sea, causar daños a segundo, a tercero, de que sin importarle las consecuencias, donde tenga que una comunidad salir corriendo, porque hay un grupo de parceleros que sigue quemando su pajas y que no toman las medidas o hace las cosas como debe. De hacer. Es lo mismo sí. de lo que estamos tratando con el toque de queda. Por Dios. Mire, la mire. Gente aquí no hay respeto a la ley, aquí no hay respeto al ciudadano, al vecino, porque es que aquí todo el mundo veces, que hace lo que quiere. Hace pero, lo que quiere. Hemos puesto como pregunta del día lo mismo, esta misma pregunta, solamente no, buscando como programa de que la gente acate y entienda de que, primero, desde que se dio el toque, de, desde que se dio el, el aviso de emergencia, el Estado queda eh, en poder constitucional del control del libre tránsito que son de los derechos fundamentales que se nos suspenden y de los cuales el ciudadano no debe asumir como un juego de cómo él burla las reglas y cómo se divierte en las calles esto Pero para si mí te... es más que so bochornoso si te fijas, Francis, la mayoría de estos ciudadanos eh, son, po eh, puedo decir, eh, son lo menos, son pocos, son dos o tres. En, en, en la gran cantidad del pueblo ha sido educado y ha y acatado ha los llamados. Son dos o tres que, que, que, que rompen la regla. Entonces, esos dos Mira. o tres que rompen la regla tienen que abstenerse a las consecuencias consecuencias que tienen que ser más drásticas no solamente de un día para otro o no solamente ponerlo a limpiar, tienen que ser consecuencias más drásticas más drástica, que por lo menos se habilite un lugar donde esa gente se pueda meter ahí hasta que dure esto de cuarentena, hasta que dure esto y se tranquen porque si ellos yeah. están poniendo en riesgo la vida de los demás están poniendo en riesgo estas medidas que son necesarias pues vamos a, si no entienden por la buena que entiendan por la mala ahora, metiéndolo preso de un día para otro y poniéndolos a limpiar un rato no se va a resolver el problema no, ese absoluto. poquito que delinque, ese poquito que rompe las reglas, hay que someterlo hasta que dure esto ¿Hasta qué dura la cuarentena? De, de hecho, de hecho, lo están utilizando ya como un reto, el famoso sí, challenge. Sí. ¿no? Sí. Sí, lo están utilizando sí. como eso. Y por eso Más ustedes ven que en redes sociales aparecen unos muchachos diciendo a la policía, que venga, que yo soy o señor soy sí, sí, el sí, maduro. Sí, sí. Y es ok, y después viene la policía y le da su patada. y entonces tienen que decir: No, tú, usted, yo estaba ¿tú crees medio que Desesperado. Y que que, que, que ¿tú? a Barre, y que ayuntamiento y a Barre parque. No, mira. Mira, mira qué pasa, yo pienso que quien hizo el programa o quien planteó el tema este del de el toque de queda no tomó en consideración la idiosincrasia de la ciudadanía del pueblo dominicano. Cuando tú tomas unas eh, decisiones, unas medidas como esta que violan de alguna manera principios fundamentales de derecho, tú tienes que saber cómo la aplica porque tú tienes que conocer la idiosincrasia ...del de grupo social, de la ciudadanía, del pueblo, del país donde se aplica. Por una razón sencilla, el pueblo dominicano es un pueblo incrédulo, incrédulo sumamente incrédulo. Segundo, no cree en sus autoridades y eso, eso es claro. Tercero, tiene siempre en la cabeza la idea del gancho. Eso es un gancho, eso es un embuste, eso es un invento. Ahí anda gente diciendo que el COVID-19 es un invento del gobierno... Sí, que es un sí. invento de, de, de, de los chinos, de Estados Unidos, bueno, que es un invento, eso no es verdad. Entonces, cuando tú haces un tipo de programa de esto, tú tienes que, al saber la idiosincrasia del pueblo al cual lo está aplicando, tienes que saber cuáles serán las consecuencias. Y yo pienso que las consecuencias debían de ser mucho más drásticas que las Así. que hasta ahora han estado ocurriendo y que ustedes han estado mencionando. Tenemos una llamada Sí, eh, tenemos a Willy Hierro de San Francisco. Okay, okay, adelante, adelante, Willy. Buenos a días. Ver. Buenos días mi gente de ese equipo días, maravilloso que cada mañana nos informa y, y qué bueno uh -huh. que están ahí haciendo un trabajo eh, demasiado fuerte diría yo en este sentido uh -huh. en, este, en esta temporada tan, tan difícil que estamos viviendo el país el mundo, pero específicamente en nuestro pueblo, San Francisco de Macorís. Quiero llevarle mis condolencias directamente a Francis que lo tengo en, en pantalla ahí. Eh, gracias, hermano. Eh, Lamentablemente, sí. cuando uno pueda abrazar a los amigos no, y no. decirle cuánto siento su pérdida a Lourdes, a Irka sí. y a todos los muchachos. Realmente, yo sé que tuvieron la oportunidad de tener un, un padre excelente y, y que Dios le dio la oportunidad a Francia, a todos ellos de poder estar con él permanentemente y eso es importante para nosotros. Mi, mi condolencia, hermano mío. Gracias y por otro lado decirle a todo el público que Carlos Alfredo Fatule, eh, Diomari, eh, eh, Tony Bravo, un grupo de artistas tenemos una página interna de nosotros y tenemos una consigna llevándole eh, lo que es alegría, llevándole un aliciente a, a los pueblos, a, directamente de nuestras casas, la de ellos. Y bueno, hemos estado haciendo eso, ya tengo tres domingos participando, Amado Rosa es testigo de eso, porque sí. siempre lo tengo ahí como un fiel eh, eh, cibernauta conmigo ahí, Así porque es. un concierto que hablaba desde mi casa. Ayer, en el domingo ayer hice un concierto de dos horas, 20 minutos, pero aparte de cantar, uh -huh. uno lleva mensajes, uno eh, razonamiento decir al pueblo que tiene que estar en sus casas Entendemos que hay una situación económica en muchos sectores Que se le imposibilita Pero que por lo menos tomen conciencia De lo que estamos viviendo Porque he visto grupos de personas amontonados en lugares Buscando la comida y, y a veces buscando la comida Están buscando su propia muerte Sin, sin darse cuenta por, por la inconsciencia Vivimos en un mundo, en un país dominicana, que eh, tiene mucha insalubridad y eso perjudica mucho el sector de nosotros. Debemos de, Yo pienso que el sector salud, el Estado, tiene que concentrarse en esa parte eh, de ahora en adelante, de concientizar al dominicano de que debemos ser un poco más higiénicos, para decirlo de una manera llana, Así, eh, debemos de concientizarnos, nosotros llegamos de la calle, no tenemos a veces costumbre, que, no, para la mesa de una vez, sin lavarnos la mano, o sea, tenemos ese estilo, es un estilo muy dominicanista, y lo sabemos, amado que sigue porque es una realidad. Eh. Pero, lo importante es que estamos aquí, y qué bueno que ustedes están eh, siempre, cada mañana con nosotros, dándonos las informaciones y haciendo el trabajo excelentísimo. Que siempre hace Julio, Carolina, el Jan, mi hermano amado, Frank, y si los quiero. bye Gracias. Un abrazo Henry. Bueno, bueno, yo decía sí. a, al momento de la llamada de Willy, yo decía que el problema quizás está en eso. Ustedes recuerdan, creo que el, el mismo Yeyar, en uno de sus eh, sus intervenciones, colocó un fragmento de un video del doctor Balaguer. Balaguer. Y Balaguer sí. tiene razón, este es un país donde tú tienes que ser drástico en la aplicación de soluciones, de medidas, claro, ser equilibrado, tomarla con conciencia, con justicia, con equilibrio, pero aplicarla con mano dura, porque el dominicano tiene esa, esa característica, siempre Me piensa que eso no entiende por las buenas, por eso decíamos que cuando el discurso del presidente Medina, pidiéndole varias veces de favor a la gente, se los pido de favor, no salgan de su casa, cuando ya habían miles y miles de gente incumpliendo con las normas establecidas, o sea, ya no se trata de pedir de favor. No se trata de es que estén en el río bañándose cuando hay miles y miles de médicos arriesgando su vida, cuando hay miles y miles de policías, cuando nosotros estamos en nuestras casas en cuarentenas buscando salir de este problema, entonces que otro grupo esté por allá como si nada. Eso no pedirle de favor ni ponerlo a barrer en barque, Señores, Señores, no, no, en, en Boba está la gente como en la época de Semana Santa. En casa de campaña o va o entra y sale. Me cuentan que los policías que están en la, en el, en la entrada de la haciendo nada. Están ahí la gente cruza. Y algunos lo que están es cobrando peaje. Hay que decírselo desde del pueblo. Hay muchos militares cobrando peajes, señores. Que cuando, usted, cuando usted pasa por esos retenes, le dicen, bueno, pero no hay nada para nosotros. Mm. Eh, ya usted sabe. Que lo graben, la gente que lo graben. Que lo bueno. graben. Estamos hablando bueno, de... mis amigos, Estamos amigos vámonos. Estamos hablando, señores. No vamos sí. a salir de esto. En diciembre vamos a estar todavía nosotros igualitos. Y entonces, ¿de cómo va? Sin Así es. Vámonos a la pausa. Regresamos en breve. No se vayan. Hay más contenido del programa. De